Hola, en este video tutorial vamos a hablar en general sobre la correlación lineal y específicamente sobre las pruebas de Pearson y Spearman. Recordábamos que cuando hablábamos sobre la correlación entre variables de la estadística correlacional decíamos que podíamos utilizar dos sistemas, uno que era correlación lineal y otro que era contraste de hipótesis. Nosotros nos vamos a centrar en este vídeo tutorial en lo que es la correlación lineal y utilizaremos Pearson para cuando tengamos dos variables cuantitativas y Spearman cuando tengamos dos variables cualitativas ordinales o en su defecto una ordinal y una cuantitativa. La correlación lineal la podemos ver bien mediante gráficos o bien mediante un coeficiente. Si nos fijamos en los gráficos, lo primero que vemos es que el vértice de unión entre los ejes es lo que tomará el valor cero. En el eje de abscisas, que es el horizontal, tendremos la variable independiente, que la representamos con X, y en el eje vertical o de ordenadas tendremos la variable dependiente, que la representamos con Y. Vamos a dar un truquito para recordar lo que va en cada uno y que no se nos olvide. Si nosotros pensamos a la variable x, que es la independiente, podemos pensar en x pareja, por lo tanto se queda como independiente. Si hacemos una rayita horizontal en la parte de abajo, es decir, como el eje de uccisas horizontal, formaríamos una especie de A. Y esa A con ese palito horizontal nos recuerda al eje horizontal a la vez que es la primera letra del de nombre de ese eje, que es abscisas. Para el eje vertical podemos pensar que la Y tiene un palito vertical, con lo cual ese palito vertical ya nos recuerda al eje vertical y podría formar la palabra yo. En este caso esa O sería también la primera letra de la palabra ordenadas, que es el nombre del eje vertical. Eh, si tenemos en cuenta la correlación lineal, podemos saber la fuerza y la dirección con la que se relacionan dos variables. Veamos ahora la fuerza de la correlación. Esta fuerza la podemos ver gráficamente en función de la forma que tome la nube de puntos. Cuanto más estrecha y alargada sea la nube, esto es cuanto más parecido a una línea, más fuerte va a ser la relación entre las variables. Esto significa que si una varía, la otra lo hace en una proporción similar, es decir, si una aumenta mucho, pues la otra varía también mucho. Si la nube, los puntos no están muy agrupados, sino que tienden a dispersarse, diremos que la relación es débil y que bueno, pues cuando una variable cambia, la otra lo hace pero en bastante menor proporción veámoslo gráficamente para tener una idea más clara en el primer caso vamos a ver una relación eh, lineal perfecta o casi perfecta que es que los puntos se alinean y están juntitos formando pues, como una especie de recta eh, si esos puntitos se van dispersando aunque más o menos podríamos pintar una línea entre medias pues la fuerza de la correlación va siendo menor, pero bueno, pues todavía existe un poquito. Mientras que si es débil, pues los puntos ya están desdibujados y forman como una especie de nube eh, que ya pues, ha perdido esa forma de línea. Si en lo que nos fijamos ahora es en el sentido de la correlación, lo que vamos a ver es si al aumentar los valores de una variable la otra aumenta o disminuye, es decir, lo hace en la misma dirección o en dirección contraria. Si la relación es positiva, o las dos aumentan o las dos disminuyen, mientras que si la relación es negativa, al aumentar una disminuye la otra y viceversa. Veámoslo otra vez con gráficos. Si la, la relación lineal es positiva, hemos dicho que las dos van aumentando, aquí vemos que a medida que aumenta la X va aumentando el valor de la Y y se va dibujando una línea que es como si subiéramos a una montaña, si no hay relación pues en este caso pues no podríamos pintar la línea porque hay casos en los que aumenta una variable y la otra aumenta y hay otros casos en los que aumenta una variable y la otra disminuye, con lo cual pues en este caso no habría relación entre las variables y si la relación lineal fuera negativa al ir aumentando una variable pues en este caso X vemos que Y cada vez va siendo más pequeñita y lo que se dibuja es una línea hacia abajo que es como si bajásemos de una montaña. Bien, hemos visto que mediante representación gráfica podríamos interpretar fácilmente si la fuerza es intensa o no y la dirección en, o el sentido en el que se relacionan las variables. Pero también podríamos verlo mediante un coeficiente. En función de cómo sea ese coeficiente de correlación, nosotros podemos interpretar los datos de manera similar a los gráficos. Ese coeficiente de correlación que nosotros utilizamos está comprendido entre los valores menos uno y más uno. Si me da un valor diferente es que me he equivocado los cálculos. Eh, un índice de correlación de Pearson o Spearman, porque sería lo, eh, la misma interpretación para los dos, de menos uno significa que la correlación es negativa y perfecta que es negativa, recordamos que eh, significa que al aumentar una variable la otra disminuye y que sea perfecta que al aumentar mucho una la otra pues también varía mucho. En este caso ser negativa, pues disminuye mucho. Si el índice de correlación nos da más 1, significa que hay una correlación positiva perfecta. En este caso, positiva significa que las dos varían en la misma dirección, es decir, al aumentar una variable aumenta la otra o al disminuir, disminuye la dependiente. Y que sea perfecta, pues significa que esos cambios se producen más o menos a la misma proporción, es decir, que si una aumenta mucho, pues la otra también aumenta mucho. Un índice de cero significaría que no hay relación lineal. Si esto lo ponemos ahora en un gráfico, observamos que en el valor intermedio cero la correlación es nula, Va aumentando la fuerza de la correlación a medida que vamos hacia uno en términos absolutos, es decir, eh, pasamos de una correlación nula, al cambiar una no cambia nada la otra variable y al cambiar una va cambiando un poquito más, un poquito más, un poquito más hasta llegar a una proporción similar. Lo mismo nos ocurre. Si nos desplazamos hacia el 1, la fuerza cada vez va a ser mayor a medida que me acerque a 1. Esto es la proporción en la que cambian las variables. Si eh, vamos de 0 a menos 1, significa que esa correlación es negativa, es decir, que si una aumenta la otra disminuye y viceversa. Si por el contrario la correlación va de 0 a más 1, estaríamos hablando en términos de correlación positiva, lo que significa que las dos varían en la misma dirección, si aumenta una, la otra también aumenta. Y con esto pues eh, habríamos visto la interpretación de la correlación lineal. En videotutoriales sucesivos veremos dos casos de estudio, Pearson y Spearman. Muchas gracias.